Por qué esto lo dice un peledeísta, lo que yo voy a leerle lo dice un peledeísta, Magín Díaz, ¿quién es Magín Díaz? Miembro del Comité Central del PLD y el último director de impuestos internos que tuvo Danilo Medina, el último director de impuestos internos, ¿qué dice Majín Díaz? Ustedes van a ver, ustedes van a ver, eh, Por ejemplo, ese es un tema en que yo le voy a leer, que escribe hoy, más en día, que yo lo he abordado. Y si tú lo abordas, eh, baboso te pueden salir. No, que va, porque si tú dices algo bueno que el PLD hace, te catalogan de PRMita. Si tú dices algo que el PRM o el gobierno hace, te catalogan de... O sea que eh, es una cosa que... que... Pero eh, yo yo no, no, no, no le paro bola, yo siempre eh, eh, creo que el tiempo se, se encarga de darle la razón y de poner cada cosa en su lugar, miren lo que dice Magin Díaz, no más Peralta, no. Eh, Magin Díaz dice lo siguiente, ustedes verán, préstenle atención, él hace crítica, mírenlo aquí, él hace crítica, pero reconoce una serie de cosas, eh, mírenlo ahí, más india, lo voy a presentar el artículo que él escribe hoy, Ver. lo voy a presentar el artículo que él escribe, 10 reflexiones y una conclusión sobre política macro y fiscal al cierre del 2021, él dice que, eh, eh, él plantea que si se congela el monto asignado a educación en 2022 a los niveles de este año, se libera un espacio fiscal de unos 37 mil millones que pudieran utilizarse en otro gasto, en lo que se define un nuevo plan para mejorar la calidad de la enseñanza. Eh, bueno, entonces, miren lo, lo que él dice aquí. Eh, el problema estructural de las cuentas públicas, cuando se suma todo lo que hay que sumar, el déficit del sector público... Con, será cercano a un 4% de Producto Interno Bruto. Y esto ocurre en el año de menor inversión pública en las últimas cuatro décadas, recaudaciones mayores que las esperadas y con un crecimiento de dos dígitos. Esto muestra por qué el gobierno insistía con una reforma tributaria. Bien nos ha ido en medio de la... Bien nos ha ido, dice que bien, bien, nos ha ido en medio de la turbulencia. Hemos tendido una pandemia... Inflación internacional de precios de alimentos, insumo y precios de energía, crisis de contenedores, un brote de enfermedad porcina, el problema de Haití y vamos a cerrar el año con el mayor crecimiento, oigan lo que dice este hombre, y es del PLD, con el mayor crecimiento desde 1973, con una reducción importante de la deuda en términos relativos, con un sistema financiero robusto, lo que yo hablé los otros días, de los robustos que estaba el sistema financiero, y con un sistema de salud controlado, entre otros buenos indicadores macroeconómicos. Y dice aquí, hay que tener un poco de suerte, nadie esperaba el empujón que nos ha dado la economía norteamericana, esto ha llevado las remesas y las exportaciones de zona franca a niveles sin precedentes, y también ha ayudado al turismo. Conciencia sobre la estabilidad macroeconómica. El gran ganador es el país. Porque un cambio de partido no ha implicado cambios importantes en el manejo de la política económica. Y eso tiene mucho que ver con un banco central independiente y alejado de presiones partidarias. Pero también con una clase política que ha asumido la estabilidad macroeconómica como una condición esencial para el desarrollo. Entonces, es para que ustedes vean, pero si lo dice otra persona, pero lo está diciendo un PLDista, ¿qué significa eso? Que ciertamente fue acertado, y yo lo dije desde un principio, que Luis Abinader dejara al actual gobernador de Banco Central, porque el tipo ha demostrado capacidad. El tipo ha demostrado que fue, que fue el error que cometió Leonel Fernández cuando el Banco Central hace ya unos meses dijo que el país había crecido unos cuantos puntos y que la perspectiva era crecer como 11%. Y Leonel dijo que no, que eso eran algoritmo, que eso eran qué sé yo qué. Refutando... ¡Ay, ah, que dejó como gobernador de Banco Central! Ah, entonces, idea de Alviso era bueno cuando estaba con leonel Pero ya que no estaba, entonces ahí se... Eh, después el Fondo Monetario, después el Banco Mundial, después el Banco Interamericano de Desarrollo, después la han dicho que sí, que ese crecimiento es real. ¿Qué es lo que hay que lograr, como yo he dicho siempre, de ese crecimiento? Que se transfiere en bienestar para la mayoría. Que ese crecimiento no se quede en la cúpula, Pero de que el país está creciendo, está creciendo. Y se ve movimiento. Ahora, ese crecimiento tiene que ir en bienestar para la mayoría. Ese crecimiento tiene que manifestarse en lo que yo dije el otro día. En los precios, que los precios están abusivos. Pero él lo dice ahí. Son situaciones que vienen de allá por la cuestión de la crisis de los contenedores que los contenedores costaban 4 mil dólares y se metieron a casi 20 mil, que el petróleo cuando Luis Abinader llegó estaba en 48 dólares y está a 60 y pico y, a, y se ha puesto hasta 80, pero aún así, aún así, tiene que haber un manejo para que los productos de primera necesidad bajen, independientemente a que haya una situación externa. También tiene que haber un manejo interno para producir que la comida baje. También está demostrado que hay una distorsión con el precio de los combustibles. No es posible que el licuado de petróleo cueste aquí en este país. Con un petróleo a 60 y pico de dólares y con un dólar que mejor ha bajado. La gente creía que a esta altura de juego el dólar iba a estar en 60 y pico por uno. Y el dólar a lo mejor está como en 55. Entonces, eso, eso definitivamente es una buena noticia. ¿Qué es lo que hay que hacer? La bajada de la comida. La comida tiene que bajar. Eso, es, es, eso, eso, Abinadén eso tiene que esforzarse y el gobierno tiene que esforzarse. La comida tiene que bajar. Para que la, eh, eh, esa, esa, ese, ese, ese ese crecimiento pueda ser percibido y pueda ser aprovechado y los beneficiarios sean la mayoría. Si se logra eso, el país ha dado un paso de avance. Porque miren el turismo, sencillamente noviembre ha roto todos los récords. Nunca había habido un noviembre con tanta visita de turistas. Se ha roto el récord. Entonces yo creo que eso es, eso es un, un buen síntoma. Eso es un buen síntoma. Pero, vuelvo y repito, son situaciones que uno tiene que reconocerlas. Uno no puede ser mezquino. Lo mismo que Luis ha hecho con, con esos ministros que se han... Eh, o, o eso es una cosa increíble. Entonces, vamos ahora, vamos ahora con, con estos casos de, de, de la Cámara de Cuentas, señores. Anda pay caray, cuánta corrupción en ese gobierno de Danilo Medina. Oigan, señores, aquí no el país, ni cuando Trujillo, bueno, miren, el Fomper, el Fomper eso no, eso, oigan, este país no puede permitir una cosa así. ni que Oigan, ni, ni que se produzca otra cosa igual. Este país no puede volver una cosa así. Que, que, que, que una familia presidencial. Que los hermanos de un presidente, los cuñados, comiencen a hacer negocios y, y no, no, eso, eso, eso, eso, oiga, este país no puede volver a una cosa así. Este país no puede volver así. Porque, es más, yo digo que este es el país más rico, que no lo han podido destruir estos ladrones. No lo han podido destruir. Este, este país es tan rico y produce tanta riqueza que nosotros los dominicanos pudiéramos vivir como príncipes todo Mejor que los habitantes de todos esos países que hoy viven como reyes y príncipes. Debieran, porque se ha demostrado. No han podido quebrar este país. oiga no lo han podido quebrar con tantos robos que se han producido. No lo han podido quebrar. Entonces, esas son noticias buenas.